Buenos días. Una de las enseñanzas que escuchamos una y otra vez en este camino en particular es sobre la transitoriedad. Es este recordatorio que nos damos una y otra vez que las cosas están cambiando todo el tiempo y que sufrimos por la expectativa que siempre van a ser como son ahora. Y esta situación... Uh, de un lado es una muestra muy uh, dolorosa uh, de, uh, del hecho de que uh, las cosas tal como las tuvimos no iban a perdurar para siempre, que apenas ahora nos damos cuenta cuántos lujos gozamos sin darnos cuenta cuántas cosas tomamos por dado, ¿No? Pero del otro lado, justamente en estos momentos es importante mantenernos eh, muy conscientes del lado más positivo, benéfico de la transitoriedad, que es que esto, esta situación también es transitoria. ¿No? la la incertidumbre es pasajera. Luego las cosas van a aclarar y llegaremos ¿no? a otro otra meseta donde las cosas parecen ser más permanentes porque los cambios son menos burdos. ¿No? Y creo que esto es un momento para nosotros mismos convertirnos en personas muy sabias. Que Saben que las cosas están cambiando todo el tiempo. Y que esto es nada más un despliegue en mayúscula, ¿no? en muy grandes y burdos rasgos, de algo, algo que sutilmente ha formado para parte de la vida todo el tiempo. Y de convertirnos en personas con la sabiduría de tampoco aferrar a, ¿no? a que esto va a ser mucho tiempo y quizás siempre ya nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad porque las nuevas realidades se están formando en cada momento. ¿no? Un nuevo mundo está naciendo en cada momento. ¿no? Y este nuevo momento, este nuevo mundo, es una pregunta. Nace preguntándonos ¿no? cómo nosotros vamos a vivir en él. ¿Cómo vamos a contribuir a Él? ¿Cómo vamos a co-crear este nuevo mundo que están haciendo ahora mismo? ¿No? Y las cualidades y los valores que hemos ido hablando y, y teniendo más o menos por ahí como importantes: la generosidad, ¿no? la, realmente la paciencia, el amor, la compasión. ¿no? Todo lo que queremos vivir ¿no? es lo que este momento urgentemente necesita de nosotros. Así que tenemos con qué contestar esta pregunta. ¿no? Y estamos en muy buenas condiciones de aportar esta sabiduría a nuestro entorno y también a nosotros mismos. Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir en este nuevo mundo? Y con esta respuesta estamos respondiendo, ¿qué tipo de mundo vamos a tener? ¿No? Mundo pequeño en nuestro entorno, en nuestra vecindad y mundo grande. Gracias.